¿Cómo les va? Bueno, creo que ya estamos en vivo, así que ya estoy comenzando con esta transmisión. Voy a intentar eh, pasar el link a todos los que nos están siguiendo a través de WhatsApp también, para que puedan estar eh, de alguna manera conectándose a Internet. Y, hola, ¿cómo andas, Margarita? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Eh, así que, si me esperan un segundito, Estoy intentando hacer esta, esta acción que bueno que como, todo, como toda persona que no está en esta, en esta sintonía, este, me cuesta ver. Eh, ahí está. Creo que si puedo. Adelante. Ahí está. ¿Cómo andás? Bendiciones. ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿cómo andás? Bueno, yo voy a intentar, estoy tratando de poner esta eh, compartir esta transmisión y espero ver. Ah, acá. A ver si puedo hacer esto. Eh, ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, creo que ya lo voy a buscar. Estoy intentando copiar el enlace. Ahí está, pongo el enlace, ya copié el enlace, y ahora me voy al grupo de crecimiento, y ahí le mando el enlace. Ahí está, creo que ha sido así, y los comentarios ya los puedo estar viendo por aquí. Bien. Este es el Selena. Bienvenido, ¿cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas, ¿Cómo es el cambio de...? Cambiamos, cambiamos. El... ¿Vio, ¿Vio cómo se cambió acá? ¿Dónde? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Dónde? Dios te bendiga, muchas veces. Qué bueno. Bueno, acá estamos. Estamos comenzando con todas las ganas, con todas las. Este, Ahí está, está Isaura, bendecida, qué lindo, qué lindo que estás Isaura allí, eh, desde, desde la tierra de Nogolí. Hola, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, gracias a Dios hemos tenido un, un descenso de nuestra temperatura máxima, eh, hemos tenido unas temperaturas muy altas acá en la ciudad de San Luis, en, en sus alrededores, y se nos ha hecho cuesta arriba estas últimas tardes, poder estar, sí, poder estar eh, de alguna manera con, con, con ánimo, ¿no? El calor nos, este, nos ha afectado en nuestra, eh, en nuestra manera de ser, no sé si les pasó a ustedes, pero el calor nos pone un poco más. sí Y la falta de agua. Hola, Lelia, bendiciones. Luz también está allí. Hola, ¿cómo andás, Luz La falta de agua nos ha dicho que esta jornada de ayer y la de hoy han tenido cortes de agua aquí en la ciudad de San Luis. Y bueno, parece que estos cortes están este, incrementándose por nuestra emergencia hídrica. Sí. Lamentablemente estamos con emergencia hídrica y bueno, acá está Lidia López, bendiciones Lidia, Isabel, Norma, Moreira, Alejandra Vallejo. Uy, qué bueno, qué lindo número de... Este, de personas que nos están acompañando a través del de vivo de Facebook. Facebook Live nos ha este, ayudado muchísimo, nos sigue ayudando, y, y sobre todo para todos los que estamos en, esta, eh, en este proceso de enfrentar la ansiedad, nos viene muy bien poder tener esta comunicación eh, virtual, si no podemos estar de manera presencial. Así que muchas gracias a todos los que están allí del otro lado de la pantalla, que nos están Bien, ¿les parece que oremos? ¿Eh? ¿Les parece que comenzamos con esta oración? Y, y bueno, ya damos inicio a este momento eh, particular de, de, de Enfrentando la Ansiedad, esta sesión número 3. Señor, gracias por esta tarde, gracias por todos aquellos que estamos eh, aquí en vivo, en directo, los que estamos aquí en forma presencial, los que están a través de sus... Eh, celulares o sus computadoras, sus tablets. Gracias, señor, por la tecnología que nos permite comunicarnos eh, en directo. Y gracias a aquellos que también están haciendo esta, eh, este estudio, eh, estas sesiones de manera virtual, de manera diferida. Gracias porque vos siempre nos terminás sorprendiendo y siempre terminás eh, dándonos... Eh, de tu presencia, no interesa tampoco el tiempo, sino interesa cuando nosotros nos dedicamos a, a escucharte. Así que gracias, gracias por todo lo que hiciste. Señor, oramos y como dice tu palabra, todos los que estamos sufriendo algún desorden de nuestra ansiedad, te depositamos todas nuestras eh, ansiedades, todas nuestras preocupaciones, te las dejamos a tus pies en este uh -huh. momento, Señor, lo estamos haciendo, sabiendo de que vos estás trabajando en nuestro interior, trabajando en nuestra paz, trabajando eh, en nuestra seguridad, en nuestra fortaleza. Gracias, bendito Dios. Gracias por este día, gracias por esta tarde. En tu nombre, Señor, comenzamos. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno que, que podemos estar acá. Ah, Raquel, perdón, ahí, acá dice... Eh, Lidia López, disculpen, ¿eh? Así que bueno. Este, gracias a todos los que están. Y comenzamos la sesión número 3. Hola, ¿cómo les va? Hola, Bienvenidos, hola. bendiciones, ¿cómo están? Todo bien. Pasen que acá está fresquito, tenemos el aire acondicionado, la, nos este, permite estar en una. Sí, sí, sí, en una temperatura muy agradable, así que pasen a disfrutar un ratito de, del fresco. Hoy. Al, al no bajar la temperatura mínima, pero que cuando superamos los 23, 24 grados de mínima, al no bajar eh, no nos permite descansar de todo bien. Y bueno, y comenzamos la mañana con temperaturas muy altas. Y bueno, en, en, en el caso de cada uno en su área laboral se les complica. En el, en el caso mío de, de, de estar en las escuelas también es complicado porque no todas las escuelas bueno, en ninguna de las que trabajo yo tenemos aire acondicionado, así que eh, tenemos que estar. Gracias a Dios hay ventiladores en, en la mayoría de las aulas, pero no dan abasto. Comienzan a tirar aire caliente y bueno, eh, bueno. Pero bueno, ustedes también lo están este, padeciendo, así que estamos todos en la misma situación. Y eso es un desafío para los que enfrentamos la ansiedad, porque. La temperatura es un factor desencadenante de muchas discusiones cuando no estamos eh, de forma agradable, vieron que eh, cuando estamos irritados, que es lo que nos pasa, como si fuera que estuviéramos con una lastimadura, irritados por la sensación térmica, eh, la verdad que nos complica todo. ¿sí? Ahí está Roberto, bendiciones Roberto, Ingrid, hola Ingrid, mucho frío en España, sí, sí. Estamos en. En dos, sí, eh, en dos dimensiones diferentes. Ustedes en España están con frío, nosotros acá en Argentina y en San Luis particularmente, estaba escuchando que no somos los únicos, estamos unas cuantas provincias con una ola de calor y alerta este, naranja, creo que ya estamos. Eh, significa que venimos por muchos días con temperaturas altas. Bendiciones, adelante, ¿cómo te va? Eh, así que bueno, disfrutar del frío, Ingrid, este, los que Estamos acá, te estamos este, envidiando un poquito, dice, que, ojalá que venga un poquito de fresco para acá. Creo que el aire estaba empezando a cambiar. ¿Cómo andás? Bien, bueno, bien. Creo que estaba empezando a cambiar, cuando estaba viniendo estaba empezando a cambiar. Bueno, comenzamos, ¿les parece? Sí. Les cuento, ustedes saben que yo les mandé un PDF el día de ayer, ese PDF no corresponde a la sesión del día de hoy, porque ese PDF eh, corresponde a la sesión número 4. Y la que corresponde para el día de hoy es este, la paz que viene del descanso. ¿Qué título es este? La paz que viene del descanso. ¿Mm? Y yo creo que eh, cuando estamos con un desorden en nuestra ansiedad, eh, en nuestras preocupaciones, justamente lo que se nos eh, desequilibra son los momentos de descanso. Y no es que no los tengamos sino que no descansamos cuando tenemos que descansar. ¿Sí? Te habrá pasado, te debe estar pasando, eh, que estás con eh, algún tipo de problemática en el sueño, que dormís, pero no es que dormís el tiempo que necesitas dormir. Y te habrá pasado, o te debe estar pasando, que te levantás cansado casi igual que como te acostaste. ¿Te pasó o no te pasó? Sí. ¿Sí? Eso significa que nuestro descanso no está siendo lo eficiente que tiene que ser. Ahora, hay múltiples factores que nos van a afectar nuestro descanso. ¿Y cuáles son los problemas que estamos teniendo en este tiempo? No sé si lograron ver el video de esta semana, si lo pudieron ver. Sigo pidiendo disculpas por las letritas tan chiquitas del de la, la traducción, traducción, es muy chiquitita para algunos celulares, por ahí no, no les permite ver de todo bien, pero este, eh, el video nos contaba algunas cositas que yo quiero resumirlas acá en esto, y para aquellos que no lo pudieron ver, eh, que lo podamos este, eh, transmitir. En este tiempo, o en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo, en esta fecha, particularmente en esta fecha. Ustedes eh, se dieron cuenta que estamos por empezar el mes de diciembre. Dentro de dos días estamos en diciembre. Así que estamos ya llegando al final del año. Casi siempre al final del año parece que todo tiene que darse eh, y, y, y con mucha premura. Se tienen que cerrar todas las cosas, todo tiene que funcionar, todo tiene que este, cuadrar. Y entonces nos pasa en este tiempo, o en estos tiempos, que estamos corriendo de un lugar a otro. ¿Cierto? Salís de un lugar, tenés que ir al otro, tenés que ir al otro, tenés que ir al otro, corremos, vamos, uy, me olvidé de comprar tal cosa, y me voy a comprar. Ay, tenía que pasar a buscar, y voy a pasar a buscar, y estoy así, estoy para acá, para allá, parezco una pelotita de ping-pong, no sé si ¿Sí, alguna vez voy el ping-pong, ¿Eh? que va a un lado para la verdad, ¡tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y no pagamos. Y entonces estamos. Nuestra agenda, cuando estoy hablando de agenda, no estoy hablando de que vos tengas personalmente una agenda, sino nuestros horarios están muy apretados. Estamos muy apretados. Tenemos muchas cosas. Y nuestro calendario, no es que esto, esto se termina en un día y vos decís, bueno, está el día, bueno, no sale descanso dejo de hacer. No, nuestro calendario de todo el mes... No se va a desocupar. Nuestro calendario va a seguir siendo ocupado. Y si faltan algunas cosas, las agregamos. Nos comprometemos a diferentes este, actividades, a diferentes eh, eventos, a diferentes este, eh, encuentros. Tenemos que cumplir con los hijos, tenemos que cumplir con el trabajo, tenemos que cumplir con... Eh, los vecinos tenemos que cumplir, cumplir, cumplir, cumplir. Y ahora vienen todos los eventos. Viste que parece que todo el mundo quiere festejar el fin de año y te invitan, gracias a Dios, es hermoso esto, que te inviten a todos lados, pero vienen todos. Y no podemos estar en todos lados. Nuestro cuerpo es uno solo. Y ahí es donde tenemos nuestros graves desequilibrios. ¿sí? Al estar tan, tan ocupados, nosotros tenemos una sensación que por un lado es buena y por el otro nos este, eh, juega en contra. Nos sentimos muy vivos porque decimos qué bueno, tengo una agenda, estoy este, cumpliendo todo mi, mi, eh, mi recorrido, mi, mi cometido de vida. Qué bueno, eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Ah, oh, qué bueno, me siento vivo, me siento importante porque me invitan y porque tengo que hacer esto. Qué bueno me siento bien me siento acompañado ahora nos juega en contra porque pensamos que todo lo que hacemos es trascendental si no estamos nosotros o si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer y eso nos juega en contra porque no estoy hablando de lo lindo que es que te sientas importante, que te sientas vivo, que te sientas mimado, que te sientas invitado, sino que cuando eso te comienza a agobiar y vos decís, lo tengo que hacer porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Este es el síndrome de la mamá muy ocupada. ¿Viste la mamá muy ocupada? Que no tiene tiempo para nada. ¿sí? Y está todo el día preocupándose por todo y por todos. Y a la final, cuando termina su día, dice, ¿para qué hice tantas cosas? ¿No? Pero este síndrome lo, lo, lo tenemos todos los que estamos con... Nuestro eh, problema de ansiedad. Ahora, si nuestra ocupación no está balanceada en Dios, la palabra ocupado puede tener este significado. Hay un acrónimo muy interesante de la palabra ocupado. O sea, si yo pongo ocupado así, este, en, en línea recta, la O, obedecer, la C, como la U, único, la P, poder, la A, al, la D, diablo, y a su, la O, opresión. Te lo leo todo junto y te va a dar ocupado, Mira, Obedecer como único poder al diablo y a su opresión. Cuando no estamos balanceados, estamos haciendo el juego que quiere Satanás para nuestras vidas. Si Satanás no nos puede parar, nos va a acelerar. Si no me puede parar o si no te puede parar a vos, me va a acelerar. ¿Y qué significa eso? Que me va a cargar de tantas cosas que en un momento no voy a poder detener el tren. ¿Alguna vez viste algún tren que frene en seco? Ningún tren frena en seco. Necesitan muchos metros para frenar porque necesitan activar todos los frenos. Y vos y yo somos un tren y no frenamos en seco. Cuando decidimos frenar, recién empezamos a activar los frenos y recién vamos a frenar un kilómetro después. No vamos a frenar rápido. Entonces, ¿qué hace Satanás cuando no nos puede frenar? Me acelera, me pone más velocidad y mi tren ya se torna totalmente incontrolable. No puedo frenar en las paradas que tengo que frenar, ya no puedo frenar. Algo parecido han sucedido en varios accidentes. En Argentina tenemos historias de accidentes de trenes muy fuertes, muy dolorosas, y todos tienen que ver porque no se puede detener el tren. Nos pasa lo mismo con nuestra vida, cuando no podemos parar, ese tren, ese tren se va a estrellar en algún momento y va a generar caos que es lo que nos pasa a vos y a mí entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? ¿estar ocupado está mal? no ¿tener muchas actividades está mal? no ¿tener muchas responsabilidades está mal? no lo que está mal es cuando no lo balanceo en Dios cuando no está balanceado y cuando no está balanceado le comienzo a dar lugar al juego que Satanás quiere impulsarme a mí. Y ya no estoy jugando en el equipo de Dios, sino que comienzo a jugar en el equipo de Satanás. Y todo me comienza a irritar mucho. ¿Es necesario descansar? Sí. Tampoco es necesario que nos pasemos al otro lado, que vivamos toda nuestra vida descansando. ¿No es cierto? Porque eso ya sería vagancia y tampoco es lógico. ¿Es necesario descansar? Sí. Hay una historia en el video que mandamos y es la primera historia del muchacho que nos contaba que se llama Pit o Pete, yo creo que es mejor decirle Pit, si sí, de, creería que de, de Pedro sería, ¿no? ¿Y qué nos cuenta este muchacho? No sé si ustedes lo vieron al video. ¿Alguien lo vio el video? Sí, Sí, ¿vos lo viste el video? ¿Lo pudiste ver bien con las letritas? Sí, sí. Bueno, menos mal porque... ¿eh? está complicado. Sí, ahí cerquita, ¿no? Con una lupa, dice. Lo tuve que agrandar. Este, bueno, te cuento un poquito qué es lo que le pasaba a este muchacho. Y si te sentís identificado, este, está bueno porque la verdad es que es para esto, ¿no? Eh, Pete tenía dos trabajos, no estaba conforme con los resultados de su trabajo, porque tenía dos trabajos y bueno, le costaba dormir a Pete. La ansiedad estaba desbordada, tenía su ansiedad al límite. No se involucraba en su hogar, algo que nos pasa a la mayoría que comenzamos a tener problemas de ansiedad. ¿Qué hacemos? Nos aislamos, nos encerramos en nosotros mismos. Y es como que nadie puede entrar No le hablaba a su esposa Comenzó a sentir palpitaciones Su corazón comenzó a estar totalmente desbordado ¿Qué le diagnosticaron cuando fue al médico? Le diagnosticaron hipertiroidismo No sé si alguno este, ha tenido o hipo o hiper Pero bueno Exactamente Su sistema inmune se estaba atacando a sí mismo Miren lo que estaba pasando a este muchacho. ¿Y cuál era el tratamiento? ¿Una cirugía o radioterapia? Y obviamente medicinas para toda la vida. Ese era el tratamiento. Todo lo que le ocurría, le dijo la doctora, probablemente era producido por el estrés y la ansiedad descontrolada. ¿Te suena? ¿Conocí esta historia? Sí. sí. A, veces suele, a veces suele pasar que el origen, si vos te a preguntar si ¿sí por qué... Porque eso así, y vamos atrás, vamos atrás, y desencadena en, una, en un. En la, el, el, el, el tema de inferioridad, ¿cómo se llama? Eh, no, sentís inferior, y más complejo de inferioridad, porque crees agarrar todo. ¿Para qué? Para sentirte útil, y a veces, o el miedo, muchas veces en situaciones laborales, el miedo de, che, si yo delego, y puede pasar que algún día me digan, che, mira, te va a. Eh, para que lo tenemos, entonces se juega, eh, más que nada la vida laboral se juega a eso. Entonces vos, sos, sí, decís, sí. ¿qué, qué puedes hacer esto? Sí, sí, yo lo hago, dejaré, yo, yo, yo, yo, yo lo hago. Entonces cuando quieres bordar, estás a Claro, de estás desbordado. Toda la gente se va tranquila a su casa, el fin de semana están con su familia y vos estás, estás de trabajo y ahí. Bueno, te... bueno, ¿qué es lo que hizo Pete? Pit tuvo una llevó primero a orar, dice que él una noche se puso de rodillas en su cama y empezó a orar. Hizo algo maravilloso, que es algo que nosotros lo recomendamos mucho en Celebremos la Recuperación y lo recomendamos a todas las personas en realidad. Él reconoció que su fuerza solo era aparente. Dice, señor, yo necesito que vos me ayudes porque yo estoy mal. Reconoció su estado. O sea, ¿qué es lo que hizo Pitt? Comenzó a salir de la negación. A decir, yo tengo un problema. El problema no es la sociedad, el problema no son mis hijos, el problema no es mi esposa, el problema no es mi trabajo, el problema soy yo. El problema no es todo lo que me está rodeando, el problema soy yo. Y reconocer como que tengo un problema o que tengo un problema es el principio de la solución. Comenzar a decir, yo necesito ayuda. Porque, ¿qué es lo que nos suele pasar? Y por eso hablo del ámbito cristiano. En el ámbito cristiano, nosotros creemos que somos autosuficientes. Y que, evidentemente, tenemos todo resuelto. Y, en realidad, el único que tiene todo resuelto es Dios. Y nosotros somos los que tenemos que ir acudiendo a Dios. Le pasó algo maravilloso a Pete. Él recibió apoyo principalmente de su esposa... Su esposa fue la que le dio su mayor apoyo, pero también comenzó a recibir apoyo al pedir ayuda de todo su círculo familiar, sus padres, sus hermanos, su comunidad de fe. Él empezó a encontrar apoyo en su propia iglesia y Pete confesó que estaba en problemas. Por eso la gente empezó a ayudarlo. Nadie me va a ayudar si yo no pido ayuda. Nadie me va a ayudar si yo no estoy diciendo necesito ayuda. Nadie se va a enterar. No, no, no, no tienen este, este, eh, la bola de cristal, dirían algunos, ¿no? Viste que parece que ahí le, le, le comunica todo. No, si no pido ayuda, la, las personas no me van a ayudar. A veces pecamos por soberbia. ¿no? Evidentemente. Sí, creemos que podemos hacer todo y nos olvidamos de que tenemos que tener ese quebrantamiento. Reconocer que nuestro padre es superior nos puede todo esto, Pero somos tan y no Claro. Y entonces no queremos decir que estamos en problemas. No queremos decir que nos cuesta dormir. No queremos decir que estamos desbordados. No queremos decir que nuestra situación está descontrolada. Porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir los hermanos de mí? ¿Qué a... no. no, yo tengo que tener otra, otra actitud... Y evidentemente sí tengo que tener otra actitud, pero no gano nada escondiendo lo que me está pasando. Si escondo lo que me está pasando, nunca voy a tener la sanidad que necesito. Estaba viendo este, hace poquito un, un videíto que eh, estaba, estaba muy bien pensado sobre, es para el cáncer de mamas. ¿sí? Y este, muestra una chica que va al, al doctor... Y le cuenta que tiene un bulto, justamente en uno de sus pechos, pero el doctor cuando hace el tacto se da cuenta que son varios los bultos, no es uno solo. Y el doctor le dice, ¿y hace cuánto te diste cuenta que tenías este bulto? Hace dos meses. ¿Y por qué no viniste hace dos meses? No, porque tenía vergüenza. Bueno, se perdieron dos meses. Y en el tratamiento del cáncer de mamas es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y en el tratamiento de mi ayuda es muchísimo tiempo el que pierdo cuando no pido ayuda. Cuando me estoy dando cuenta que estoy mal y no pido ayuda, estoy retrasando la sanidad. Estoy retrasando el proceso de este, mi estabilización emocional. Lo estoy retrasando y tengo que salir de ese proceso. ¿Y cómo lo hago? Diciendo estoy mal estoy desbordado, estoy muy complicado, ¿Sí? necesito ayuda. Bueno, esto es lo que hizo Pete. ¿Qué descubrió en ese proceso mientras él comenzó a trabajar? ¿Se le solucionaron todas las cosas rápido? No. Pero él comenzó a aprender a descansar, es lo que él cuenta. Que comenzó a aprender a descansar en pequeños momentos, pero empezó a disfrutar también de su familia de sus chicos, se comenzó a dar cuenta que estaba totalmente desbordado y que había cosas que tenían que parar y decir, no, esta agenda, esto que tengo que hacer ahora, no, voy a disfrutar un ratito, una hora, dos horas, y se iba y jugaba con sus, sus nenas, muy bonitas ahí, las muestran las nenas. Aprendió a reconocer cuando su ansiedad se descontrolaba y cambiar su rutina. Reconocer pequeñas eh, señales, que lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que reconocer cuando me estoy desbordando. ¿Cuándo me desbordo? Y cuando ya estoy... La mayoría de las veces, si prestamos atención, nos vamos a comenzar a dar cuenta. Si prestamos atención, poquitito de atención, vamos a empezar a darnos cuenta. O sea, vamos a decir, si yo sigo así, me voy a desbordar. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que cambiar mi rutina. Cambiar lo que estoy haciendo. Y bueno, si tengo que aprender a decir que no, ¿y tendría que aprender a decir que no? ¿Puedes hacer tal cosa? Sí. ¿Puedes hacer esta otra? No, porque no voy a poder. Y vamos a quedar como malos, pero vamos a tener que aprender a decir que no. Algunas cosas las vamos a poder hacer, otras probablemente las podamos hacer y otras no. No. Y vamos a tener que cuidar nuestra salud emocional. No porque no querramos ayudar. Y no porque no, sea, no estoy hablando de las emergencias este, familiares, no, no, no, no. Estoy hablando de cosas que podemos cortar, que podemos decir, bueno, esto te puedo ayudar y en esto otro voy a tratar de hacerme tipo, pero ahora no. Ahora no. Necesito descansar. A las 12 de la noche ponerme a hacer cosas para tratar de quedar bien con una persona, no. No puedo. Tengo que descansar. ¿Sí? Y si tengo que resolver algo, probablemente no lo voy a poder resolver a esa hora. Voy a necesitar otra, otra ayuda. No estoy hablando de emergencias, ¿eh? entiéndase bien, estoy hablando de cosas este, eh, cotidianas. Que vamos a tener que empezar a poner en su justa medida y en su justo lugar. ¿Qué te estoy diciendo? Que no seas alguien hospedador. ¿Alguien ayudador? No, pero sí te estoy diciendo que vamos a tener que equilibrarnos, equilibrarnos, descansar en Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el descanso? Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Te lo voy a leer en la NBI. ¿sí? Mateo 28 del 11 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué me dice Dios? Todos, Jesús me está diciendo acá, todos los que estamos cansados, con ansiedades, con problemáticas difíciles, con situaciones desbordadas, ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. A Jesús. Lo mejor que me puede pasar y que te puede pasar a vos es que vaya a Jesús. Es más, dice acá, carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué te puedo recomendar ¿Y qué me funciona? A mí me funcionan esos momentos de encuentro con Dios. Me funciona eso. Entonces, por ahí estoy, viste que estoy con, con días muy este, complicados. A veces no tengo tiempo para tener un gran encuentro con Dios. Pero cuando lo puedo hacer, lo hago. Y cuando tengo ese tiempito, ese momento de descanso es tremendo. Ese momento de la presencia de Dios donde me olvido de todo. ¿Viste cuando estás en la presencia de Dios? ¿Viste cuando estás en el toque de Dios? ¿Cómo andás Silvina? Adelante. ¿Viste? Estás en, en ese toque de Dios y es como que te olvidas de la cuenta de la luz, del fin de mes, del fin de año, te olvidas del trabajo, te olvidas Te olvidas de todo. Y comenzás a estar y parece como que un pedacito de cielo se acerca a tu vida y, y, y, y vos estás ahí con Dios. Bueno, te recomiendo eso. El descanso de Jesús, el descanso de su presencia, el descanso de buscar en él. Porque hay momentos que la verdad no nos da para más, y probablemente a vos tampoco te dé para más. Entonces necesito eso, necesito eso. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que debemos descansar. Si no lo hacemos... Podemos caer en lo que nos decía el pastor Jonathan ahí en el video, ¿viste lo que decía el pastor Jonathan? Que él nos contó que se sobrecargó de tareas, de actividades, de conferencias, y llegó un momento en que no podía descansar, su mente no paraba. Entonces podía dormir hasta las 6 de la mañana, pero se despertaba a las 3 de la mañana. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa que no podés dormir o que dormís un rato y te despertás? ¿Y en qué te despertás pensando? en lo último que pensaste en la noche, ¿no? Y, y, y parece como que, ah, decís, ah, qué bueno, me, me vienen las ideas. Sí, me vienen las ideas, pero no, no descanso. Y vos decís, bueno, mañana voy a dormir. ¿Mañana dormiste? No, lo mismo. ¿Y cómo terminamos? Irritados. Nos dicen, ¿cómo te va? ¿Qué te importa? Uy, uh, pero te saludaba bien. Y ya me sale... Y bolitas, viste, bombitas con, después... con sueño. Claro, la mente de él no paraba. Y la mente tuya, la mente mía, no para. ¿O no? ¿O no es así? Y entonces, llegó un momento en que podemos caer en lo que le pasó a Pete O lo que por ahí te está pasando. Y te vas al médico y el médico te dice, ¿sabe lo que tiene usted? Estrés. Te hacen los análisis y te sale todo bien. No es un problema físico, es un problema mental, espiritual. Y yo sí, pero si yo no tengo que tener problemas espirituales, si soy alguien que, que cree en Dios. Y Bueno, pero lo estoy teniendo y evidentemente algo no está bien. Necesito parar, necesito descansar. También nos cuenta el video lo que le pasó a otra chica, una chica que se llama Destiny, ¿sí? te lo digo como está escrito ahí, no sé cómo se pronunciará, mi señora me va a matar, pero bueno. <risa> Ella es profe de inglés y yo, para atrás ando por el inglés, disculpen. Pero bueno, ¿qué le pasó a esta chica? Volvió a trabajar a tiempo completo cuando sus hijos comenzaron a crecer, ¿sí? tenía uno de dos y de cinco años creo, ¿no? Sí. Tenía una relación con Dios buena, pero una relación de compromiso, o sea, leía la Biblia oraba, tenía comunión con Dios pero ay, ¿qué le empezó a pasar en realidad? empezó a deprimirse lo que le pasa a muchas personas ¿por qué empezó a deprimirse? y porque se empezó a sentir vacía porque empezó a sentir que todo lo que hacía no servía para mucho empezó a sentirse que todo rondaba y siempre era lo mismo algo que este, en inglés es un bucle, ¿viste? Bucle significa como un rulo, una, un círculo, ¿no? Eh, parece que mi vida es un bucle, un eterno bucle. ¿eh? Me levanto, me lavo los dientes, hago esto, pam, pam, pam, pam, pam arranco el día, pom, termina el, el día, hago todo, me acuesto, duermo, me levanto y de nuevo, y comienzo. Y parece que todos los días son iguales, y todos los días son iguales, y todos los días tienen problemas y, y, y cada vez se complican más. Y no salgo nunca de ese bucle y ahí estoy. Esto le pasó a Destiny. Se comenzó a encerrar en sí mismo. ¿sí? ¿Y qué le pasó? Lo mismo que le había pasado a Pip. Nadie podía entrar. Cuando te encerras, cuando me encierro, nadie puede entrar. Y cuando me dicen algo, como ya soy adulto, tengo 20.000 argumentos y tiro todos los argumentos que puedo, ¿no? No, es que vos siempre me decís lo mismo y que te... Y me enojo todavía cuando me, me quieren ayudar, me enojo. Me enojo y, este, y... Y todavía le doy cátedra de lo que tendría que decirme, ¿no? Ni siquiera los hijos y ni siquiera su esposo podía entrar en su... en su mundo interior. Algo que nos pasa. Es más común de lo que creemos. Si hacemos una encuesta anónima, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de gente que está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? En medio de todo esto se enteró que estaba de ocho semanas de embarazo. Ah, terrible. No sé si le habrá pasado alguna vez, pero esto decía, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué pasó? Todo esto, en vez de mejorar, empeoró la situación. Peor se puso. Ahí se pudo abrir un poquito con su esposo. ¿Y qué le recomendó a su esposo? Algo maravilloso. Le dijo, tenés que buscar ayuda en la consejería de la iglesia. Porque si yo no te puedo ayudar. El esposo se reconoció incompetente. Bueno, yo no, no, no, no te puedo ayudar. Te pueden ayudar. Es algo maravilloso esto. Reconocer cuando no puedo. Decir, yo tampoco te puedo ayudar. Mirá, te puedo recomendar a otra persona. Y fue a la consejería, cuando habló con su consejero, le recomendó algo maravilloso. ¿Qué le recomendó el consejero? Le dijo que vaya al psicólogo. No, al psiquiatra. No. ¿Sabes lo que le recomendó? Que se vuelva a enamorar de Jesús. Que vuelva a encontrar ese punto donde se había enamorado con Jesús y se vuelva a enamorar. Y que vuelva a tener esos encuentros con Él. Entonces, ¿qué hizo Destiny? Empezó a tener estos encuentros con Jesús. Empezó a intensificar sus momentos de oración y sus momentos de oración comenzaron a ser mucho más fuertes de lo que venían siendo. ¿Qué pasó con esto? Ella empezó a entender otra mirada de Dios. Y se volvió a enamorar de Jesús. Y por ahí la respuesta, a veces necesitamos, como te dije, ayuda médica, a veces necesitamos ayuda terapéutica, y a veces lo que estamos necesitando es volver a enamorar con Jesús. Es volvernos a Él. Y por ahí la complicamos un montón y buscamos este, muchas alternativas, pero por ahí, por ahí la solución parte de esto, de volver a buscar a Jesús. ¿Qué empezó a pasar lo que nos pasa a todos cuando nos enamoramos de Jesús? Cuando vos, yo, cualquiera de nosotros nos enamoramos de Jesús y empezamos a tener encuentros con Dios, ¿qué empieza a pasar en tu casa? Empieza ¿Qué empieza a pasar? Porque sabes qué empieza a pasar? Jesús comienza a estar en mi casa. ¿Viste cuando Jesús entró a la casa de Mateo? De, perdón, de, sí, de Mateo y de Saqueo. ¿Te acordás? Sí, en Mateo también. Sí. Pero, ¿viste, en la de Saqueo, ¿qué, qué pasó cuando entró la de Saqueo? Saqueo dijo: Yo me mandé todas las macanas, Jesús, empiezo, empezó a, a restaurar todo. Cuando Jesús entra en una casa, la casa comienza a cambiar. ¿Y qué pasó en la casa de Destiny? Los hijos y su esposo comenzaron a cambiar. Y a veces oramos y oramos, oramos años, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia, cambia. Y oramos y oramos y intercedemos y está buenísimo que oremos y está espectacular. Pero depende de nosotros. Si nosotros empezamos a enamorar de Jesús y si Jesús comienza a estar, nuestra casa comienza a cambiar. A los resultados. Exactamente. Entonces, en este caso, maravillosamente, su situación fue justamente una situación resuelta desde el punto de vista espiritual. Y ella salió de su pozo depresivo y ahora tiene tres hermosos hijos. Salió de su pozo depresivo. Dios nos llama a descansar. Es Dios el que nos está llamando. Primera de Pedro 5, del 5 al 7, la NTB, dice, mira qué interesante lo que dice, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Interesante todo el pasaje. El pasaje comienza, porque uno diría, me encanta lo que dice al final, sí, pero el final es el producto de lo que comienza al principio. ¿Qué es lo que dice al principio? Primero tenemos que servirnos unos a otros como, con humildad, sí. Y dice que cuando yo estoy sirviendo a otros con humildad, esa humildad va a ser de que Dios esté más cerca mío, Porque Dios se opone a los orgullosos, pero dice que muestra su favor a los humildes. ¿Y cuándo me humillo yo? Cuando digo, necesito ayuda. Cuando no me pongo, como decías vos, salir de, de, del orgullo, ¿no? Salir de eh, la posición de que yo no necesito ayuda. Salir de esa posición soberbia, dice acá la Biblia, ¿no? Porque dice que él se opone a los orgullosos, a los soberbios. Y él le muestra su favor a los humildes. Dice que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor. O sea, por todo punto de vista me conviene humillarme me conviene decir, Señor, yo necesito ayuda. Y después me dice, pongan todas sus preocupaciones, y me gusta porque las distingue, preocupaciones por un lado y ansiedades por el otro. O sea, hay preocupaciones que son reales y hay ansiedades que me las estoy criando yo mismo porque quiero que se haga, quiero que se haga, quiero que se dé. Y, y, y no se da. Entonces, hay preocupaciones, problemas reales, que los voy a poner delante de Dios. Y hay ansiedades personales que también las voy a poner delante de Dios. Y dice que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo este pasaje! Si yo me aferro a este pasaje, puedo decir, Señor, yo sé que vas a estar obrando en mi vida de una manera maravillosa. Y decía, eh, en, no sé si escucharon eh, esta, este fin de semana, pero... Eh, en una de las partes cuando estaba cantando Adriana, la pastora Adriana decía no es necesario que me tome vacaciones para descansar ¿Sí? con acercarme a Jesús puedo comenzar a descansar y llevar ese descanso que tanto estoy necesitando yo no sé cómo estás llegando a este 30, hoy es 29 mañana es 30, ¿no? 30 de noviembre ya, último día del mes 11 no sé cómo estás llegando, yo sé cómo estoy y necesito descanso de Dios. ¿Y vos también? También. ¿Sí? ¿Estamos igual? Todavía va a estar un poquito más complicado. ¿No? Si seguimos un versículo más de lo que acabamos de leer en primera de Pedro 5, el 8, Mira lo que dice el 8. Interesantísimo lo que dice el 8. ¿Vos lo tenés ahí? ¿Querés leerlo en la, en la Reina Valera? Yo después lo leo acá en la NTV. A ver... Léelo a la Reina Valera. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren lo que dice ahí, ¿sí? Después de todo esto que pongo, mis preocupaciones, todo, no termina ahí. Dios dice que Él va a cuidar de nosotros, pero me advierte, dice, estén alertas, ahí dice, sed sobrios y velad, ¿no? Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién? Devorar. O sea, justamente cuando estoy con problemas, de ansiedad, preocupaciones, tengo que estar más atento. Porque el que está rodeándome es el mismo enemigo que está buscando el lugar para devorar lo que yo le voy a dejar que devore. Entonces, tengo que estar atento, tengo que estar atento. ¿Significa que Satanás este, va a poder hacer algo? No. Significa que yo tengo que estar con los ojos más abiertos, sí, con los ojos más abiertos, con la, la, la atención. Por eso necesito estar descansado. Cuando estamos cansados, los ojos se nos entrecierran, ¿o no? ¿Viste que mirás y parece que no ves nada y estás ahí? ¿eh? Se te hace chiquitito, ¿viste? Y estás ahí, no, no, no ves. Bueno, necesitamos estar atentos, ¿no? Y por eso esto es para que lo pensemos. Dios nos llama a estar atentos a las situaciones que vienen. Tres este, perspectivas para esta semana. ¿Viste que vamos a tener algunos tips con, esta, este, con estas sesiones? A ver si podemos pensar en esto, en esta semana. ¿Cómo podemos dar prioridad al descanso en esta semana? Pensarlo vos, lo voy a pensar yo, no, no es necesario que lo digamos, pero te tiro como un disparador, una pregunta para que te la respondas. ¿Cómo podemos dar prioridad al descanso en esta semana? La segunda que te hago, y para que la pensemos, y para que este, la podamos estar analizando qué actividades podemos posponerlas y disfrutar de nuestra familia qué actividades podemos posponer hay algunas que no vamos a posponer por ejemplo no pospongas venir a la iglesia no pospongas venir al, este, a, a tu grupo de recuperación o a tu grupo pequeño no, no, no pospongas eso, eso te va a hacer bien pero hay otras que podés posponer no sí. sé te lo dejo que vos lo pienses o que yo lo piense también. Y la tercera, fíjate, esta es más íntima todavía, más personal, más para cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos intensificar nuestra relación con Jesús? ¿Cómo podemos hacer eso que hizo Destiny y que podemos hacer vos y yo también? ¿Cómo podemos intensificar nuestra relación con Jesús? ¿Teníamos a pensar en estas tres cosas? Te lo repito. ¿Cómo podemos dar prioridad al descanso en esta semana? ¿Qué actividades podemos posponerlas y disfrutar de nuestra familia? Y tercero, ¿cómo podríamos intensificar nuestra relación con Jesús? Tres cosas que te dejo como para que lo pensemos en este tiempo. ¿sí? Eh, yo sé que cuando estamos hablando de todas estas situaciones, probablemente... Eh, no sean situaciones fáciles entiendo de que algunos no todos pero están pasando problemas justamente matrimoniales algunos están pasando problemas familiares algunos están pasando problemas eh, laborales bueno aplicalo a lo que vos puedas aplicar en lo que vamos a poder aplicar todos es justamente en nuestra relación con Jesús es, en eso vamos a poder estar de acuerdo todos. Y estoy seguro de que si comenzamos a tener encuentros con Jesús, nuestra ansiedad va a comenzar a normalizarse, va a comenzar a bajar. Estoy seguro, estoy seguro de que esto va a terminar pasando. Estoy seguro de que vamos a tener algunas respuestas que por ahí de otra manera no vamos a tener. Y bueno. Esto no es mágico, esto no, no se soluciona de un día para el otro, esto es día tras día, es una recuperación. Como te dije, un tren no se frena eh, instantáneamente, un tren tiene todo un proceso de frenado y desde que comenzó a frenar hasta que el tren deja de circular en las vías, pueden llegar a pasar kilómetros. Por eso tenemos que aplicar el freno antes. Y por eso tenemos que saber cómo trabajar esto. Tu maquinaria es una maquinaria pesada. Tu cuerpo, tu mente es una maquinaria pesada. Y al igual que el tren, necesita espacio para frenar. Y necesitamos frenar. Venimos muy embalados. Este fin de año suele, está siendo muy complicado. Y lo hablábamos con Adrián. Eh, este fin de año parece que... Eh, como nunca y como se han pospuesto tantos eventos los años pasados en este, fin de año todos los eventos todos los encuentros todas las este, eh, situaciones eh, de, de, de, a veces festivas eh, y ni que hablar de las presiones laborales presiones familiares, todo parece que está haciendo un combo de eh, una olla de presión y en algún momento va a explotar si no paramos, vamos a explotar. Y vamos a explotar mal. Y vamos a terminar haciendo cosas que no queremos. Vamos a lastimar a todo nuestro círculo familiar. Tenemos que empezar a aplicar el freno. Descanso. Descanso. Pero no descanso por descansar. No descanso de, de no hacer nada. Descanso equilibrado en Dios. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Oramos? Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo que podemos reflexionar. Gracias porque siempre nos das una salida. Y, Señor, acá queremos depositar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, te las ponemos a tus pies. Señor, ya nos hemos humillado y ya hemos reconocido que necesitamos ayuda. Ya reconocemos que estamos en diferentes etapas y de, eh, en diferentes problemáticas que necesitamos, que nos puedas ayudar con nuestro estrés, con nuestra ansiedad, con nuestras, nuestros principios de situaciones depresivas. Y Señor, acá, en este momento, queremos acudir a Ti. Padre, danos esa capacidad de poder verte y poder volver a enamorarnos de Ti, Señor. Cantábamos este fin de semana que tus cuerdas de amor están cayendo sobre mí, Señor. Y Señor, atraernos con esas cuerdas de amor y, y llamanos a, a, a enamorarnos una vez más. A depender solamente de vos, a tener esos momentos de encuentro contigo que nos traigan paz, descanso. Señor, que tu presencia nos ministre de una manera única, lo necesitamos, Jesús necesitamos esa, esa paz que solamente viene de vos. Oro, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está pasando dificultades, por aquellos que están con problemas familiares, por aquellos que están con problemas matrimoniales, por aquellos que están con problemas laborales. Señor, oro para que vos estés glorificándote en cada situación. Y Señor, ayúdanos a encontrar en esta semana momentos de descanso, momentos donde podamos poner esa mirada solamente en vos y descansar momentos para disfrutar de nuestra familia, disfrutar de nuestros seres queridos, disfrutarlos y, y estar con ellos Señor, momentos para abrirnos y, y tener comunión con, con nuestro círculo íntimo Señor, momentos para encontrarnos con vos, momentos para decir qué bueno que es que podamos estar juntos Señor ayúdanos a Equilibrar nuestras agendas, equilibrar nuestra semana, equilibrar nuestro mes, equilibrar nuestras actividades y hacer todas las que nos van a acercar a ti y desechar aquellas que no nos van a traer bendición. Danos esa sabiduría, Señor, esa sabiduría para tomar decisiones que realmente importen, Señor, y que traigan paz por sobre todas las cosas. Oramos, bendito Dios. Gracias por cada persona que está interviniendo y que está tomando eh, este tiempo de, de reflexión. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. amén. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en esta noche y a todos los que nos acompañaron, a Roberto, Alejandra, Isaura, Ingrid, Victoria, eh, Isabel, eh, Raquel, Angie Luz, Delia, wow, un montón. ¿Eh? Gracias a todos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Recuerden que ya el PDF que les mandé, les vuelvo a mandar, pero ya se va a servir para la semana que viene. ¿sí? Que el Señor les bendiga. Y ya la semana que viene estamos terminando. ¿eh? Estamos ya al final de eh, enfrentando la ansiedad. Que Dios los bendiga.